Aquí con un primo más del canal, con suscriptor más, diciéndole los mejores éxitos y agradeciéndole por el, por el premio que he ganado, así que muchas gracias a eh, toda la familia de los primos, especialmente yo agradezco al primo Latinol. Eh, y muchos éxitos, y a suscribirse en los nuevos videos que se van a venir y a darle like, like, like y apoyarlo mucho para que sea el mejor youtuber del Ecuador y de España, así que un saludo a todos y que Dios lo bendiga latinol muchas gracias y arriba, pulgar arriba en este video